¿Quieren saber cuál es la mejor criptomoneda a minar dentro de Rollercoin? ¿Cómo funciona su marketplace? ¿Cómo funciona la estrategia que manejan respecto a las temporadas? Pues están en el video correcto, así que acompáñenme. Lo primero que tenemos que saber de Rollercoin es que es un juego totalmente gratuito Y también se puede entrar con inversión Su economía en general está basada en 12 minijuegos que tienen actualmente Así que al momento de jugar tenemos que tener dos cosas en cuenta Lo primero es el tiempo y lo segundo es la recompensa Ejemplo, este juego actualmente se demora 40 segundos Y la recompensa es de 200 puntos este otro de acá nos da también 40 segundos y la recompensa es mucho mayor, es de 369 puntos, por lo que jugar este juego sería más rentable que jugar este otro de acá. En mi caso, los que mejor me puntúan son este de acá, que es Token Blasted, Crypto Noind, Crypto Hamster y también Lambor Rider también recordemos que si pasan tres veces el nivel exitosamente nos van a subir la dificultad del juego y a medida que nos suben la dificultad vamos a tener mejores recompensas ahora bien, esas recompensas van a convertirse en energía para tener un poder en este caso mi poder es de 127 actualmente y al momento y este poder lo vamos a dedicar al minado de una criptomoneda o varias criptomonedas Rollercoin no lo permite pero para saber cuál es la mejor criptomoneda a minar lo que vamos a hacer es a Split Power y vamos a cambiar todos estos valores, los vamos a dejar exactamente como los tengo acá en pantalla 14, 14, 14 y a este le vamos a dejar 2 de esta manera vamos a distribuir la energía equitativamente dentro de las criptomonedas que nos interesa minar como lo van a poder ver tenemos 17.000 para cada una de estas criptomonedas también tenemos que tener en cuenta que el Network Power es la energía dedicada en general dentro de todo el juego y también recordemos que entre menos competencia haya puede que la recompensa sea mucho mayor respecto al minado acá en esta última parte en tu recompensa vamos a encontrar las ganancias que nos está dando Rollercoin recordemos que Rollercoin mina cada 10 minutos y cada 10 minutos nos va a dar esta recompensa de acá por ejemplo esta, es, esta cifra nos la va a dar cada 10 minutos respecto al RLT pero el RLT no nos va a interesar para minar dentro del juego ya que es una stablecoin y vamos a perder la oportunidad de crecimiento que nos van a dar otras monedas como es Bitcoin por ejemplo esta cantidad que nos está dando Bitcoin hoy puede que sea una cantidad insignificante pero a futuro puede que se valorice mientras que el RLT no se va a valorizar en el tiempo siempre va a ser la misma cifra por eso es que escogimos estas monedas de acá ahora nos vamos a ir a una aplicación vamos a ir a esta aplicación y vamos a conseguir los valores de cada unidad que actualmente nos está dando el mercado por ejemplo un bitcoin equivale a 18 mil dólares y esa cifra la vamos a copiar a este excel este excel también se los voy a dejar en el link en la descripción para que lo puedan descargar vamos a colocar asimismo el valor de una sola unidad en el mercado en dólares en este caso bitcoin 18 mil, Ethereum 1.320 y las otras criptomonedas vamos a hacer el mismo procedimiento Ahora nos vamos a Rollercoin, vamos a escoger estas cantidades que nos da acá, las vamos a copiar y las vamos a llevar a la parte de minado dentro del Excel, las vamos a copiar exactamente igual. Por ejemplo en el caso de Ethereum que nos muestra 0.0000 al final vamos a colocar un 1 para tener una cantidad estimada de lo que podríamos estar ganando cada minado y nos va a quedar de la siguiente manera. Recordemos que este Excel ya está formulado para saber las cantidades diarias que podríamos estar ganando minando equitativamente, por lo que así descubriremos cuál es la criptomoneda más rentable a minar dentro del Rollercoin. En este caso nos vamos a datos, ordenar hoja y le vamos de la Z a la A y como pueden ver la mejor criptomoneda para mí en este momento a minar dentro de Rollercoin es TRX y Solana así que vamos a cambiar la energía dentro de Rollercoin para minarla solamente Tron y le vamos a dar guardar cambios así que esta sería mi recompensa cada 10 minutos con la cantidad de energía que tengo actualmente esta sería la cantidad de dólares diaria que estaría sacando de Rollercoin al minar TRX pero recordemos que a ah, futuro si TRX se valoriza esta cantidad también va a subir claramente también recuerden que en la descripción van a tener el link de referido de Rollercoin y así mismo van a recibir mis satoshis al usar este link o registrarse con este link ahora miremos cómo funciona el marketplace esta es una de las nuevas funciones que tiene Rollercoin acá en esto van a encontrar mineros que son mucho más económicos vamos a price LOW HIGH y acá en esto vamos a colocar la parte de mineros. Vamos a encontrar toda la cantidad que ven. Por ejemplo, este minero está costando 1.015 RLT. Y hay una cantidad de 101 disponible para la compra. Así que si ustedes se van acá en esto, si tienen la cantidad de RLT, lo pueden comprar directamente. Y también lo pueden comprar y revender. Esta también es una manera de ganar algo de dinero dentro de RollerCoin. Gracias al Marketplace. También podemos ganar algo de RLT dando a clic acá y Task Wall. Acá también vamos a tener encuestas que si las completan van a recibir estas cantidades de RLT y nos muestra más o menos la cantidad de tiempo estimada de las encuestas. De otro lado también tenemos que si vamos a estos enlaces nos van a dar ciertas cantidades de RLT, pero la mayoría de estos son para algunos países, así que si sí pueden instalar aplicaciones de BNP y coloquen su ubicación en otros países va a ser muy bueno y van a poder de pronto acceder a estas recompensas, hay unas recompensas buenísimas al instalar ciertas aplicaciones. También tenemos el pase del evento donde necesitamos ganar experiencia para seguir avanzando y como pueden ver hay varias recompensas que son gratuitas según la experiencia que vayamos adquiriendo al ir jugando. Esta experiencia se gana en la misma parte que ya vimos anteriormente que es Task wall. Así que si desean ganar experiencia tienen que completar estas encuestas o descargar estas aplicaciones y ya saben cómo se hace. Así que esto es todo por este video y ya nos veremos.